Y de nuevo en un nuevo video de Juan, que ellos Estamos aquí como Donde lo dejamos Me he cargado un golem Es que soy tan pro que me he cargado un golem Lo que no muchos hacen por aquí Y hemos quedado con que mi golem Se haya quedado allá abajo Voy a ver la manera de sacarlo Creo que lo vamos a pegándole Y el güey no, no sale Le pego y ni me pega va a tocar hacer como un Mm. un saco güey los he dejado sin golems Vale, más tarde pues me haré un... No, lo hago ahorita, lo hago ahorita una vez ¿Cómo es que se llamaban esas cosas? Mm. Eh, no me acuerdo güey No me acuerdo cómo se llamaban Vive Juan Caos ¿Cómo se llamaba? Eh, ay, ¿cómo se llamaban esas cositas? Mm, calabaza Calabaza, ¿no? Ha Halloween Bueno eh, ay, ay, ¿cómo se llama? Calabaza Calabaza mm. Uy, sí, son ocho, güey. No, chicos, no me acuerdo. Ay, calabaza. No, güey, que no, no sé. Me lío, me lío. Güey, mm. ¿cómo es que se llamaba? No sé, ¿lo es que no existe un tap, una cosa así. Mmm. Halloween, calabaza. Halloween, calabaza. Uy, no es sin... inglés, no sé inglés, no Ingl... sé Ingl... inglés. ¡Eh! Ay. Somi no se me mete Tranquilo zombie. Yo te defenderé hasta la muerte Durme ah, <tose> <tose> Pero dejadlo, aliano, no, dejámoslo. Son veces con el pobre Eliano Vale, chicos eh, De verdad no sé qué hacer ya en este momento No, sin los chicos Mi plan es ahorita, pues, ir... A la mina y esas cosas así, pero pues no sé, me siento aburrido. Quiero grabar más juegos, pero la verdad, pues no tengo, no tengo, no tengo porque quiero grabar sobre el The Walking Zombie 2, pero necesito, o sea, que vayan pasando los días porque no tengo no tengo monedas para comprar O sea, monedas de oro Que consigo cada 12 horas Consigo 10 cada 12 horas Y Esas 10 las intercambio Y por monedas normales Y me da 200 Y con 200 me compro 200 balas Pero No tengo esa cantidad Güey, ¿cómo resolver el problema de Simplemente te ahogas Así Agua Ah chicos, ya me dijeron por qué no se moría el otro, el otro bicho Que lo que le pegaba era porque, como yo lo creé no le puede pegar a su creador No era porque estaba bajo el agua Así que no voy a intentar pegarle un golem de bajo el agua Oh, qué bro. Nada chicos, es que no tengo nada, no tengo en cuatro minutos. Y pues estoy pensando porque tampoco comida, o sea, tampoco tengo comida. Voy en caída libre. Se acaba de caer una piedra al techo. Off oh, güey! Vamos a ver tres de ayerito aquí, Para quien los quiera. Y del cuarto en de ex Y Poshoto. ¡Ah! ¡Nah! ¿Cómo fue que no, no vi eso? Chicos, venimos después de un corto.